Mari mari pulamien, mari mari Puchilcatufe, chilcatufe, mari mari pu kimelfe, Este es un saludo muy especial para la primera pluriversidad de Chile. ...que se fundó en Recoleta hace tres años. Eh, además, eh, debo agradecerles por el reconocimiento que eh, están haciendo... ...sobre el trabajo que he realizado en materia de discusión... ...de un, lo que debe ser una pluriversidad. Un espacio de formación donde coexistan eh, diversos pensamientos, eh, al mismo tiempo diver, diversos planteamientos sobre la forma de crear el conocimiento. Se instalan nuevas fórmulas epistémicas para eh, entender a nuestra sociedad diversa, con naciones originarias, con la diversidad sexo genérica, con las regiones, con los conocimientos de las mujeres, de las y les, los niños, entonces eso es lo que representa esta pluriversidad. Muchas gracias por honrarme con este reconocimiento y desearle mucha suerte en su trabajo, mucha creatividad, inteligencia y participación amplia, democrática, de todas las diversidades, incluyendo de las personas que defienden la madre naturaleza.